Con más malas ideas que pensamientos para darle forma Imaginación para expresarlas o tiempo para realizarlas Esto es un convento, Felia. Somos todos unos canallas ¿Dónde está tu padre? En casa, señor Aunque seas tan casta como el cielo tan pura como la nieve no podrás librarte de la calumnia o cásate con un imbécil, porque los hombres inteligentes saben qué clase de monstruos hay de ellos. Vete un convento, Feria. Puede ser que hables de vos, de la razón. Vete ya, no quiero saber nada contigo. Eso es lo que me está volviendo loco. No habrá más casamientos por aquí, y todos los que están casados, menos uno, vivirán. Vete un convento, Feria. La desinvoltura del cortesano La expresión del letrano, El espejo de la moda La flor y la esperanza de este reino perdido Totalmente perdido Haber visto lo que vi Y ver ahora lo que veo No puedo apreciar nada que tenga que ver mucho con amor o locura en todo esto No me convence, por lo De cualquier manera Esa melancolía que lo embarga puede estar incubando algo peligroso que abandone inmediatamente el país. Brillante idea, brillante idea. De todos modos, hacer que la Reina, su madre, lo llame sola, si pueda eh, sacarle la verdad. Permitirme que yo, oculto, pueda seguir esa conversación. Sí, mi querido colonel. El conflicto de los poderosos jamás puede quedar sin vigilancia. ha obtenido su gloria. Escapa por la fuga del peligro del combate. Y es valiente por ausencia, no por su valor. Mi queridísimo príncipe, Rosemir Rosemir. ¡Rose, ¡Rose, ¿qué noticias traes? No, señor. Sabe que en el mundo hay justicia, mi querido príncipe. Entonces se avecina el juicio final. O esas noticias son falsas. Pero dime, amigo, ¿qué has hecho para que te dejen en esta cárcel? <risa> Cárcel, señor. ¿Y esta nación? Es una inmensa cárcel. Entonces el mundo es una cárcel. Una excelente cárcel. Con muchas cerdas, calabozos y mazmorras. No, no. Y esta es una de las peores, ¿no, señor? No, no pienso lo mismo, señor. Entonces no será así, ¿eh? Porque no hay nada bueno o malo si el pensamiento no lo hace bueno o malo. Para mí es una cárcel. Entonces es vuestra misión que la convierta en cárcel, ah, señor. Demasiada estrecha para vuestro espíritu. <risa> Podría estar confinado en una cáscara de hueso considerarme el rey del espacio infinito, pero tengo malos sueños. Yo os cuidaré, señor. Me tenéis a vuestras órdenes. No, no, modo. No quiero confundirte con otros de mis criados. Además, últimamente, estoy terriblemente cuidado. No sé por qué he perdido es que por completo a mi buen humor. Y he dejado de lado mis ocupaciones habituales. Qué obra maestra que es el hombre, qué noble en su razón, en su forma y movimiento, qué admirable y exacto, en su acción, qué semejante a un Dios, la belleza del mundo. Sin embargo, para mí no es más que la quinta esencia del polvo. Señor, ya están aquí los cómicos, los que actuarán en la fiesta, los he visto venir, el que haga de rey será mi favorito. Se engaña mi tío padre y mi madre tía. ¿En qué señor? Solo estoy loco cuando sopla el viento norte. Cuando sopla el viento sur se distinguir muy bien un halcón de una garza. Veis ese bebote que viene ahí. Aún no ha dejado los pañales. ¿O acaso ha vuelto a ellos de nuevo, ya que dicen que un viejo es un niño por segunda vez? <risa> Profetizo que viene a hablarme de los actores. Tengo noticias para daros. Han llegado los actores. No, ¡Han llegado Mano. los actores! Oh, no. Por mi honor que han llegado los mejores actores del mundo Ya sea en tragedia o en comedia Seneca no es para ellos demasiado pesado Ni Plauto demasiado ligero para hacer un texto Para improvisar Estos actores son únicos ¡Oh, ah, ah, ah, Jefté! ¡Juez de Israel! ¿Qué tesoros poseíais. ¿Qué tesoro, señor? Pues, tan solo una hija de la musa La que amaba en el extremo ¿No es así, dijo Jefté? No soy Jefté, pero... Sin no es eso lo que... Sí, tengo una hija a la que amo. Pero no es eso lo que sigue. Que es entonces algo sobre unas pasas vivas que querían comer sobra. <risa> Creo que la fábula. ¡Bebote! ¡Bebote! ¡Ocúpate del alojamiento de los actores! Que yo te prometo que te dediquen la a algún o algún chiste digno de tu edad. Que sean bien atendidos, tal como se merecen. Sí. Mejor, hombre. Mejor, si cada hombre fuera atendido como se lo merece ¿Quién se libraría de un par de azotes? Señor, le pido licencia para retirarme. Es vuestro. Muy bien Hasta luego, queridos amigos Adiós Garwin esclavo, señor ¿No es acaso monstruoso Que un actor en ficción En el sueño de dolor tenga que forzar su alma a su capricho? Y por obra de esta palidez su rostro se altera, su rostro se quiebra, sus ojos lloran y todas sus acciones se conforman a lo que está consiguiendo. Y todo por nada. ¿Y qué es un personaje para él o él para un personaje para llorarlo de ese modo? ¿Qué haría si tuviera el motivo de dolor que yo tengo? ¿Anegaría la escena de llanto? Con lenguaje terrible rompería los tímpanos del público al culpable lo haría enloquecer, llenaría de horror al inocente, <coughs> confundiría en eso, y dudaría las de ver y de escuchar. Yo, sin embargo, ando torpe y vacinante, sordo a mi causa, sin poder decir palabra aún en favor de un rey en cuya bien amada vida y en cuyos bienes se ha llevado a cabo maldita destrucción, y transformo mis rugidos en lánguidos lamentos, soy un cobarde. ¿Quién me insulta, me parte la cabeza. Dios, Tendré que soportar, porque el hígado tengo de paloma. Si bien que haga más amargo lo propio, pues sí, es muy valiente. Que yo, el hijo de mi querido padre asesinado, urgido a la venganza por el cielo y el infierno, tenga como una puta que desahogar mi pecho, con suspiros y lamentos. Sin embargo, el espíritu que vi puede haber sido el demonio, y el demonio puede asumir formas gratas. Qu Quizás mi melancolía, mi debilidad, me engaña por condenarme. Necesito pruebas más contundentes, Horacio. El drama. El drama será la trampa con que atraparemos la conciencia del rey. Sin el drama. Eres el hombre más cabal que haya tratado nunca. No te creas que te estoy halagando. ¿Qué ventajas podría obtener de ti que no tienes como renta más que tu buen ánimo para atender tus necesidades? Desde que pude elegir, querido mío, te distinguí entre todos, porque tú has sido como aquel hombre que sufriéndolo todo nada sufre. Un hombre que ha tomado de igual modo los reveses y los premios de la fortuna. Dame a ese hombre que no ha sido realizado por las pasiones y lo colocaré en el centro de mi corazón ahora ¿Cómo hago contigo? Dejemos eso de lado. ¿no? Se llevará a cabo dentro de un rato en presencia del rey una escena que se aproxima mucho a la extraña circunstancia de la muerte de mi padre. Presta especial atención, sobre todo a las reacciones de mi tío. Luego cambiaremos impresiones. Ahora debo hacerme el rojo. Debo hacerme Ni lo son ni ahora. Siéntate a mi lado, mi querido Hamlet. Gracias, madre. He aquí un imán más poderoso. Señora, ¿puedo acostarme a vuestro regazo? No, señor. Quiero decirle, mi cabeza a vuestro regazo. Sí, señor. ¿Pensaste que quería decir algo grosero? No pienso nada, señor. Es un hermoso pensamiento no pensar en nada. Pero mejor aún es acostarse entre las piernas de una joven. Estáis alegres, señor. Solo para ti soy un bufón. ¿Qué otra cosa podría hacer si no estar contento? Mira a mi madre, qué alegre luce. Y mi padre ha muerto hace dos horas. No, hace dos meses, señor. Ah, pues. Entonces que el diablo se vista de luz y yo de fantasía. ¿Sí? Muerto hace dos meses. Y no se lo ha olvidado. Cabe la esperanza de que el recuerdo de un gran hombre le sobreviva al menos. Sí. A vuestro fallo de ¿Ese es tu prólogo o la inscripción de anillo? Breve ha sido Como amor de mujer ¿Conoces el argumento, Hamlet? No hay del lado ofensivo, ¿verdad? No, no, no No hacen más que bromear Ajá. Envenenan el broma. Representan un crimen que se comete de... ¿Pero qué puede importar eso a vuestra majestad? Y a nosotros que tenemos limpia el alma, ellos no nos toca. Ese es un tal Luciano, sobrino del rey. Sois tan útil como un cola, señor. ¿Podría adivinar qué se dice vos y vuestro amante? Con no solo mirar un ¿Qué agudo sois? Con un suspiro un así andando <risa> señor, indudablemente le afectó y mucho eso da fuerza a vuestras sospechas pero claro, Horacio además, he comprobado que se puede sonreír sonreír y ser un villano <risa> uh, apostaría mil libras a que el espectro tenía razón. decía la verdad sí, antes aquí gobernaba un rey pero según discurro ahora gobierna un verdadero. O wow. <risa> Por ahí haberlo rimado, no es así, amigo. Sí. Se puede sonreír y sonreír y ser un villano. Sí, así sucede en esta nación, al menos. Horacio, bueno, sí, eso da fuerza a nuestras sospechas. Es así, indudablemente. Buenas noches, señores. ¿Qué tal, querido Javier? ¿Me permite una palabra? ¡Ya está una historia completa! Señor, la se encuentra en su habitación, muy consternado por la bebida monseñor no, señor, por la córera. Señor, entonces vuestra prudencia se mostraría mejor Exponiendo el asunto con un médico Puesto que si yo me ocupara de su purga Seguro que su rabia aumentaría La reina, señor, vuestra madre En la mayor aflicción de espíritu me envía a vos Soy bienvenido nuestra madre me ha encomendado deciros que vuestra conducta la ha llenado de asombro y estupor ¡Oh! Un admirable hijo que puede dejar estupefacta de ese modo a una madre ¿Algo más? Sí, desea hablaros en su gabinete antes de que vayáis a dormir ¿Y él sí? ¿Algo más? Señor, en otro tiempo me estimabais Sigo haciendo Desearía poder participar entonces de vuestras preocupaciones, señor Por la amistad que antes me ofrecía. ¿Por qué me no eso? Mi querido príncipe. Mi querido príncipe, cuando el sentido del deber me hace atrevido o parece atrevido, es que mi afecto peca de torpe y mi cariño se vuelve descortés. este agujero con tu dedo y echarle aire con tu boca y oirás la más hermosa música toca no tengo destreza ni habilidad para hacerla sonar, señor en cambio creéis conocer mis registros queriéndome hacer sonar y vibrar hasta lo más íntimo ¿creéis que soy más fácil de tocar que una flauta? Es que torpe y ridícula nuestra visión. La reina quisiera hablar con vos enseguida. ¿Colonio? Eh, polonio, Polonio, venid, venid. Eh, mira, mira. Mira aquella nube. Mira. ¿Eh? Eh, parece un camello. Tiene la forma de un camello. Eh, aquella otra allá, mira. Es una comadreja. Sí, se parece a una comadreja, sí. Allá, mira. Ven, mira esta, mira. Es como una... Ballena. Exacto. Una ballena. Iré a ver a mi madre enseguida. Sí. El exhala bocanadas pestilentes sobre el mundo Podría yo ahora cometer acciones tan amargas Que el día temblaría al contemplar un fuerte intento un hombre sujeto a dos tareas quedó paralizado sin saber por cuál de ellas comenzar desatendiendo a las dos pero es que acaso habrá en el cielo una lluvia capaz de lavar esta mano cargada de sangre fraterna y dejarla blanca como la nieve en las corrientes corruptas de este mundo ha podido verse que la mano dorada del crimen puede atropellar a la justicia. Y no pocas veces. Que el lucro criminal consigue sobornar a la ley. Pero allá arriba no es así. Allá no existe lugar para el engaño. Allá la, la acción se muestra en su verdadera naturaleza. Para ponernos frente a frente de cara a nuestros crímenes. Y que lo reconozcamos. Entonces, ¿qué queda? Lo que puede el arrepentimiento ¿Y qué podrá? ¿Y qué no podrá si yo no puedo arrepentirme? ¡Ah, miserable estado! Pecho oscuro como la muerte Alma atrapada Cuanto más luchas más te hundes Ayudadme, ángeles Ayudad Cobrecados. Cercas rodillas y tu corazón duro se con como los nervios de los recién nacidos. Quizás todo podría ser. Calma. Iré a ver a mi madre Larga sabrá en mis palabras Mas no en mi mano Mis palabras van hacia lo alto Los pensamientos quedan aquí abajo Palabras sin pensamiento Jamás llegarán a los cielos Viene hacia aquí, ahí viene. Tratadle con firmeza y decirle que sus locuras fueron ya muy lejos para ser toleradas y que debió interponerse vuestra gracia. Amparadolo del ardiente correa que había suscitado. Viene hacia aquí, ahí viene. Madre, ¿qué sucede ahora? Hamlet, ofendiste mucho a tu padre. ¿Ofendiste mucho a mi padre? ¿Estás contestando en forma insensata? Estás preguntando con mala intención ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Te olvidas quién soy? No, por Dios Soy la reina Soy la esposa del hermano de vuestro marido Y ojalá así no fuera Soy mi madre Bien, entonces haré que te hablen quienes puedan entenderse contigo ¡Vamos! ¡A dónde vas! ¡A dónde vas! ¡No os moveréis de aquí! hasta que os ponga delante de un espejo en el que pueda ver lo más íntimo de nuestro ser ¿Qué vas a hacer? ¡Quieres matarme! ¿Qué pasa? ¡Asuda! es, es ¡Una rata! ¡Puerta señora! ¡Arr! ¡Qué acción tan loca y criminal! ¿Es el rey? Es tan loca y criminal como matar a un rey y casarse con su hermano ¿Matar a un rey? ¡Eso dije, señora! Uh, tonto, entrometido y temerario Sufre tu suerte Te tomes por alguien más elevado pero ya me estáis cierto peligro de ser demasiado condenido. Calma, me escucharéis aunque no os guste. Yo, yo para que te atrevas a tratarme de esta manera? Algo que empaña la gracia y el sonrojo del pudor, que acusa la virtud de hipocresía, que hace de los conjugal, es tan falsos como las feyas de tabures. que El amor inocente arranca. ¡Ay, mira, la madre! Este fue vuestro esposo. Mira ahora este otro. ¡Está en ciega! ¿Cómo fue que dejaste de pasar el eterno somonte para ir a cebaros en esta ciénaga? No más, basta, por favor. Todo lo más que para vivir entre el hediondo, sudando un lecho infecto, un lanceabundo o sea, en su corrupción, prodigando a lagos y haciendo la muerte en una inmunda Un Hombre, un esclavo, un asesino del reino, ladrón de la ley que se robó la joya y la puso en un bolsillo, un rey de parches y remiendos. propia virtud de pedir permiso al vicio e implorar su perdón aún para beneficiarlo. Alejandro, has partido dos mi corazón. Arrojadme vos la peor parte y viviréis más pura con la otra. Madre, no vayáis al lecho de mi tío esta noche. Contenemos. Si no hay virtud en vos, aparentadla. La costumbre, ese monstruo para los sentimientos, ese demonio para el alma, y sin embargo, un ángel para ejecutar bellas y nobles acciones. Condeneos esta noche. Que la próxima abstinencia será más fácil, y más fácil la siguiente, puesto que la costumbre puede casi cambiar el sello de la naturaleza. En cuanto a este señor me arrepiento. Pero Dios lo no quiso para castigarme a mí con él y a él conmigo. Me desharé de él, responderé por su muerte. Buenas noches, ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Nada no se cuenta. Nada de lo que os he dicho. Dejad que... que ese corrupto rey os tiende de nuevo al lecho. O ya me suda Y os haga declarar por dos sucios besos. os sobar todos el cuello. ¿Qué yo? No estoy loco. No. Sino loco por astucia. Para disimular una real conspiración. Sí. Sería muy bueno que se lo haga saber. Porque quién, sino una reina bella, digna y prudente como Dios, habría de ocultar estas confidencias. A ese saco de mandano? Ten por seguro que si las palabras son de aliento y el aliento de vida, no tengo vida para dar aliento a lo que me han dicho. He de partir para Inglaterra. ¿Estabas enterado? Lo olvidaba. Así se resolvió. este consejero se ha quedado muy callado, grave y discreto haciendo que en vida fue un tonto charlatán y entrometido ¡ay vamos amigos, debemos arrastrarnos hasta el fin del cadáver Señor, lo metrivo en el polvo cuyo pariente es Si me decís dónde está, príncipe, lo he llevado a la capilla tal como me ha ordenado el rey No lo creáis ¿Qué cosa, señor? Que guarde yo vuestro secreto y no el mío Además, interrogado por una esponja ¿Qué habría de responder el hijo de un rey? ¿Me tomáis por una esponja, señor? Sí, eso es Que chupa los favores del rey su recompensa, sus altos cargos. Pero al final, estos funcionarios dan su mejor servicio al final. El rey los reserva. ¿Cómo hacemos con las nueces? Los saborea, los esconden en un rincón de sus mandíbulas para saborearlo y luego tragarlos. Cuando precisa lo que habéis cosechado, solo tiene que estrujarlos.